el calendario de la muerte, la traición de Volkswagen y los payasos justicieros del Nord Stream. Tremendo, ahí hay unas cuantas noticias, hay algunas cosas buenas, otras cosas malas. Bueno, ya habéis visto que Powell se está poniendo bastante duro. Christine Lagarde, pues eso, eh, imitando, pero claro, la dureza de Powell hace que el dólar realmente se decupere, a quien en Europa no se cree nada a nadie, eh, y está haciendo bastante pupa, pero recordar que el dólar no solamente, porque siempre se nada ah, es que el euro, fíjate lo que ha pasado, no es la guerra no es contra el euro, el euro es un, bueno, pues, pues un un daño colateral, ¿no? de toda esta batalla que, que hay ahora mismo en la cual van a estar haciendo a esos dientes de sierra bastante tiempo, creo yo, porque lo que buscan es hacer pupa a otras economías que nosotros vamos por el camino de que no sigan haciendo más pupa porque no hacemos lo que tenemos que hacer, evidentemente cuando tenemos tanto eh, bueno, pues, eh, come melones. Uh, en política, pues, eh, pasa lo que pasa. Esto es lo que hay. En fin, bueno, dicen las malas lenguas que somos el resultado de la suma de los momentos que vivimos a lo largo de nuestra vida. Yo no creo que sea eso. Yo creo que somos una suma, parte. no de los momentos, sino de cómo los hemos percibido. Porque dos personas pueden estar viviendo exactamente lo mismo y percibirlo de una forma totalmente distinta. ¿Por qué lo digo esto? Porque al final... Eh, los tomamos, uy, que la lío los tomamos en base a lo que nos interesa en cada momento y esa es la realidad sabéis que, bueno, pues que Volkswagen ha decidido no fabricar las baterías en, en Europa porque, bueno, a pesar de que bueno pues el gobierno de España, por ejemplo, tenía convenio tenía una serie de cosas, bueno, pues, pues espera, parece que van a sacar como 10.000 millones de dólares en Estados Unidos con uh, pues bueno, pues esa ley de, que ha hecho Biden para atraer a las empresas para allá y alguien me decía, qué traidores estos de Volkswagen, yo no me vuelvo a comprar un coche. Digo, ¿y eso lo dices con un iPhone fabricado en China en la mano? No solamente no estás comprando un teléfono que no es español, que no es europeo, que es americano y fabricado en China. ¿Qué pone en la caja? Diseñado en California. <ríe> o sea, que somos unos cínicos. Al final, eh, Volkswagen que busca vendernos a todos sus coches al mejor precio. Es igual que Alemania ha dicho que se acabó el tema, el tema de, de que a partir del 25 los coches no se pueden fabricar los coches de gasolina, que, que no, que, que eso no. Que para qué. Es que se están cargando, están pegando un tiro no en el pie, en la cabeza. Es decir, uno de los países que van a motor fábrica del mundo, que patentes eh, de todo, piezas, eh, no tienen, no ten, pero, pero ningún sentido que apoye eso, ningún sentido. Otra cosa es que eh, apoyes normativas bueno en las que vayamos mejorando, pues como se lleva haciendo un montón de años. Pero de ahí a que se dejen de fabricar, que no se puedan utilizar, estamos locos. Estamos muy locos. Y aparte, que bueno, como siempre, lo que nos dicen los políticos, son promesas que no se pueden cumplir. Entonces, el tema de Volkswagen, de traición, no. Eh, lo que digo, ¿no? Esas baterías que fabrican en Estados Unidos con esas eh, ventajas que las que va a tener fiscales, económicas y demás, cuando vuelvan a Europa, ¿vale? Nos van a salir al mismo precio que se hubieran fabricado en Europa o lo mismo, me intento saber incluso más baratas, porque claro, la, la presión fiscal que están metiendo aquí eh, es la marinera. Y yo, por ejemplo, con el tema de que podemos. Eh, se ha estado hablando de que si esta empresa se va, esta otra se va, esta otra se va. En el caso, por ejemplo, bueno, Ferrovial. Es, es, es brutal, es muy grande, ¿no? Pero, pero hay muchos más que se van. Me preocupan más las pequeñas, las medianas. Pero, ¿qué sabe una empresa tan grande? ¿Qué sabe una empresa tan grande que no sabemos nosotros para decir, me voy? Porque no es solamente lo que esté sufriendo, buscar otras ventajas, otra serie de cosas, ¿no? Se está hablando de que si eh, Holanda es un paraíso fiscal, mitad, es más mentira que mentira, pero bueno, eh, hay un poco de todo. ¿Qué sabe esa empresa que no sabemos nosotros? ¿Hay elecciones en breve? ¿Qué saben que no sabemos nosotros? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por dónde van a ir los tiros y por dónde van las cosas? En todos los partidos grandes. Y luego, pues, hemos visto hoy lo que para mí, lo que he dicho, los payasos justicieros eh, en el Nord Stream, eh, no, es que ahora resulta que se han juntado cuatro colegas, se han comprado una barca en el Gatlón. Han dicho, vamos a meterle un cohete por el ojete al Nord Stream. Y lo vamos a volar. Además, como a este y a este le cambia el Putin, pues nos juntamos los cuatro, que aunque yo compro la barca y que sepáis que yo soy de este país y este es de este otro país y ya sabemos quiénes somos todos. O sea, es tremendo la tomadura de pelo, la tomadura de pelo que se sigue haciendo que evidentemente quién da esos datos lo da Estados Unidos Alemania como amiguete coleguita y demás esperamos que yo sepa en el momento que Nord Stream se fue al carajo quien dejó eh, de vender petróleo fue Rusia quien dejó de recibirlo fue Alemania y el único beneficiado que ¡ay Dios mío! mis plataformas las plataformas que llevo preparando desde el año 15 ocho años después van a ser útiles es algo altruista como suele hacer siempre Estados Unidos ¿no? altruistamente tengo, hice esto por si acaso hacía falta y ahora te voy a vender el gas en fin, eso es lo que tenemos y eso es lo que hay, vamos a ver cómo están los mercados que están un poquito rojos y tenemos a nuestra chica ahí haciendo sangre venga, comenzamos Suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, suscríbete y dale a la campanita, que es totalmente gratis. Bueno, lo que decíamos ayer, ¿qué ha pasado con el SP500? Efectivamente, hemos ido a retestar la media de 50 y nos no, vamos para abajo. ¿No podemos con ella? Adeu. Pues a, aquí, ¿veis? En media de 100, de momento, plom, la media de no está en el cierre que tuvimos aquí, 3.956 aproximadamente, 3.955. ¿Qué es lo que no debemos de perder? La media de 200, la media de 200 en 39, tre, perdón, 3937 y por supuesto este mínimo que se hizo aquí aproximadamente eh, low 3918. Perdiendo eso pues malas han segado porque ya no vamos a la zona de 3800, ya empieza la cosa a hacerse un poquito fea. Y a no poder hacer... Eh, aunque de momento la realidad de todo esto vale es un poquito aire. ¿Por qué? Mínimo, máximo, mínimo, máximo ascendente, mínimo ascendente. Mientras no perdamos este mínimo que hay aquí, 3.775 aproximadamente. ¿Qué pasa? Que sí que estamos perdiendo zonas de soporte que son importantes son Bastante importantes en el mercado del muy corto plazo. Vale, el mercado del corto plazo. Si nos vamos a Bitcoin, y ahora vamos a ver un ejemplo de por qué digo que no se rompen las tendencias eh, hasta que pasan ciertas cosas. Lo vais a ver súper claro. Vale, tengo el ejemplo a huevo eh, viendo unas criptos contra Bitcoin, y el ejemplo es claro, clarísimo para que veáis eh, por qué una, una tendencia, una línea de tendencia. Hasta que no pasan ciertas cosas, no la podemos dar por rota, no podemos dar por eh, terminado ese mercado bajista, ni, si, ni mucho menos el cambio de tendencia. Ahora lo vamos a ver. Vale, pues Bitcoin, de momento, las dos líneas de tendencia que teníamos perdidas, ya están perdidas, está haciéndose el confo la conformidad por fuera de ellas en diario. Con lo cual, próxima zona de, de soporte, donde nos va, podamos soportar la aproxim aproximadamente la zona de 21.600. Uh, Perdida esa zona, nuestra zona de seguridad, que ya sabéis que está entre los 20.440, 21.168, ahí está, no hay, no hay más, es decir, eh, ahora vamos a ver cómo has disto el volumen en, en BLX, de momento, bueno, pues el volumen, interesándose más o menos eh, el volumen de hoy para hacer como el de ayer, aproximadamente, eh, dentro de la zona que tenemos de soporte, vamos a llegar de, en breve a ella, esta primera zona de soporte Marcada entre 21.296 y 21.822 Aproximadamente Donde nos apoyamos esta vez Y donde fue resistencia Esta vez aquí y esta vez aquí ¿Vale? Bueno, pues debería de ser una zona importante En el cual eh, bueno, Me habéis vuelto a comentar ¿Se está formando un hombro, una cabeza? ¿Hay un posible hombro? Por supuesto que sí Vamos a ver si en esta zona Podemos empezar a rebotar Hacer un segundo hombro Y luego irnos para abajo O vaya usted a saber, de momento estamos donde estamos y cómo estamos y es lo que tenemos que ver eh, ¿aguantará no aguantará? eso no lo sabe nadie eh, tenemos un calendario bastante chungo porque ya sabéis que 14, 15 y 16 son días mortales eh, la semana que viene tenemos ahí unos datos importantísimos eh, ya sabemos cómo está el mercado laboral, vamos a ver cómo está el tema de nóminas no está siendo la cosa muy, muy allá. Y ya veíamos mucho tiempo diciéndolo. Esto es más largo de lo que parece. Eh, cuando la, el macro mmm, habla de esta manera, eh, no nos dejemos llevar. Hemos perdido y seguimos perdiendo mmm, camino por debajo de la media del 50% en el RSI en diario. Esto es bastante malo. Eh, no, ¿Quiere decir que no se puede recuperar? No, no, no. Porque al final el... el las direcciones y demás, todos son indicadores, son indicadores unos más adelantados, otros más retardados, pero realmente eh, vemos cómo fijaros los máximos de volumen, cómo van cayendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿vale? Si se va perdiendo interés, a pesar de que el, el mercado baje de precio, a precios bueno, pues que no, están, no estarían mal dentro de un posible rebote más alto, bueno, pues tampoco nos podemos ir muy, muy para allá. Vamos a ver el BLX, ¿qué nos dice el El BLX del día de ayer, que es importante, Vamos a fijarnos aquí, ¿vale? Como el volumen ha ido bajando, veis, día verde, día verde, volumen bajó ayer día rojo y el volumen bajó un montón. Perdona, mensual, wow. estoy. yo, ya, ya ¿Veis cómo estoy, no? Os dais cuenta. Volumen y el precio bajó ayer un montón. El volumen fue ha ido poco a poco al alza, papá, papá, pa, pa, pa. me interesa. La caída, es decir, la caída está despertando volumen, está siendo de interés. Vamos a ver cómo es el de hoy, ¿por qué? Porque si nos venimos aquí en diario, vamos a verlo aquí, lo estoy viendo antes, ¿vale? vemos que el volumen va a ser igual o superior al de ayer, todavía quedan cinco horas, ¿vale? Entonces, el volumen del día de hoy, al menos, al menos en Binance, ¿vale? va a ser igual o yo creo que un poquito superior al del día de ayer. Si mañana en BLX reflejamos que tenemos una caída decente, como parece que es la que se está dando hoy, vale, superior, inclusive al día anterior, una caída superior a esta y con más volumen, pues nos siguen distribuyendo dineritos, seguimos eh, a la baja y se ha soltado mogollón de, de dinero, ¿eh? se ha soltado muchísimo dinero en el mercado, en el día de ayer y en el día de hoy ha sido tremendo, Ethereum por su parte bueno, pues igual sigue en una zona eh, horizontal descendente ¿vale? como, como estamos viendo o sea, eh, el volumen, bueno, pues más o menos sostenido y tampoco tiene mucho más interés, el total market nos indica un volumen en total del mercado, bueno, pues que ha subido y que sigue cayendo, o sea sube volumen, caemos hay amigos ¿vale? evidentemente mmm, puede llegar a esta zona de soporte, ¿vale? veis que aquí fue resistencia aquí fue soporte y exactamente igual que en Bitcoin y rebotar, sí, pero bueno, vamos a verlo ¿qué pasa? por contra que la dominancia de Bitcoin ha bajado, o sea, se ha subido o sea, ha pegado un rebote interesante ¿qué quiere decir esto? que hay altcoins que están sufriendo y sufriendo bastante por su parte el dólar index ha rebotado después de haber venido, a, a haber seguido a la baja a la media de 100, toca la media de 100 aproximadamente, y otra vez arriba vamos a ver cómo termina y qué qué tan eh, fuerza mantiene, porque ha llegado al siguiente punto un punto de pivote 1, ya dijimos que esto era nuestro objetivo, punto de pivote 2, que está aquí, justo ha llegado ahí, está el precio más clavadito ahí, punto de pivote 3 para mí es en realidad eh, bueno, aparte de este, la media de 200 vale, que está un pelín más abajo del cierre que hubo ahí. Mm, mm. Vamos a ver qué narices es lo que, lo que decide, pero tiene pinta de que a lo largo de estos días va a seguir, va a seguir dando caña y, joder, de, de ir cerrando cosas. ¿eh? Yo ya dije que si veía que no había fuerza, ese 15% por cierto, lo saca el mercado, he sacado ya una parte, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, Ren, ayer lo vimos, que bueno, estaba dentro de un canal, que bueno pues que lo más normal es que se viniera a la parte de la línea de tendencia inferior. Ya casi casi que la está tocando. Bueno, o sea, a partir de ahí puede ser que rebote y que tire arriba, ya lo sé. Eh, de momento veis cómo en RSI estamos rebotando por encima de 50%. Si vuelve a rebotar por encima de 50, cojonudo, pero que si, si lo pierde, pues no es tan bueno, porque perderá la línea de tendencia, y perder una línea de tendencia significa irnos abajo. Ahora vamos a ver el ejemplo, antes de ver otras cosas, porque, bueno, me decía eh, Mitchell Zamora eh, que cómo, para seguir los días del halving de Bitcoin, que, que cómo lo hacíamos. Ahora os voy a dejar aquí debajo, que, bueno, está por aquí. Uh, toque, toque, toque, toque, toque, toque. Aquí. Eh, Aquí pone 25 de mayo, si lo actualizamos a lo mejor nos dice inclusive, inclusive otra fecha, porque como cada día eh, va cambiando la dificultad de Bitcoin, el minado, la cantidad, eh, bueno, pues eh, puede, puede cambiar la fecha perfectamente. Vamos a ver, que refresque, 11 de abril, pone hoy, vale, entonces bueno, va variando, esto es, esto es algo que es completamente normal, a medida que nos vayamos acercando a la fecha, esa variación en, en días será menor. No solamente podéis ver el halving de, de Bitcoin, sino que si vais más abajo, pues veis varios halving diferentes que también hay. Aquí tenéis el de Litecoin, ¿vale? que está previsto para el 9 de agosto del 23 aproximadamente. Y, y bueno, pues el Bitcoin SV, eh, Bitcoin Cash, pues, tenemos aquí... Aquí varios, ¿vale? Eh, ahí lo tenéis. Ahora os dejaré aquí debajo el, el link para que podáis ir a verlo. Bueno, eh, y vamos al ejemplo que os decía de las líneas de tendencia. Si nos vamos, por ejemplo, al, al cruce de Bitcoin contra Stellar, que bueno hoy está ganando un 1,61%, ahora veremos también eh, otro que es eh, eh, Ripple contra Bitcoin, que también está ganando lo suyo. Eh, el ejemplo que os quería poner... Es bastante, bastante claro. vale Fijaros como eh, desde los máximos, máximos históricos, no voy a tirar la línea de tendencia de aquí porque sería bastante estúpido, pero desde aquí tuvimos toda esta zona, ¿vale? Como la línea de tendencia, ahí, un toque aquí, otro toque aquí, otro toque aquí, se rompió la línea de tendencia, se subió una vez, ...y no se llegó, fijaros, no se llegó al punto de pivote... ...porque ni siquiera se pasó de esta resistencia... ...y se fue abajo... ...una vez, dos veces incluso más abajo... ...es decir, que ese mercado descendente no había terminado... ...otra vez... ...otra vez que se llegó casi casi al punto de pivote... ...podríamos decir que este es un punto de pivote y este es otro... ...pero no se pudo... ...¿y qué pasó? ...que perdimos completamente los mínimos... ...los mínimos los perdimos... ...los retesteamos y nos fuimos abajo... ...¿vale? Entonces, cuidado con decir que una vez que rompo la línea de tendencia, se acabó, que ya estamos en un mercado alcista, porque mientras no se pase el punto de pivote, el primero que haya, importante, no vamos a ningún lado. Y esto está pasando en Bitcoin. Repetimos la jugada. Nos venimos otra vez también a esta zona. ¿Vale? Y si lo vemos claramente, yo creo que lo se ve bastante, vamos a ponerlo ahí. ¿Vale? Tenemos un toque, dos toques, tres toques, y al cuarto rompemos al alza. Y me voy al primer punto de pivote importante. Una me acerco, la segunda lo intento ir, y más, hace doble techo, vamos a poner la línea de tendencia en su sitio, que está ahí, ¿Vale? hace un doble techo, no puede con el punto de pivote, y nos vamos para abajo, es decir, el romper la línea de tendencia, y el tener una tendencia relativamente ascendente, no quiere decir que haya una tendencia alcista, eso es mentira, eso es falso, vale. y aquí tenéis el ejemplo, dentro de la misma criptomoneda, dos veces seguidas, y aún así, el mercado bajista continúa. Pam, pam, pam. Ha perdido mínimos ya. Aquí, en, es, en este, esta vez, que no pudo con el punto de pivote, importante, perdió mínimos anteriores. Sigue el mercado bajista. Vuelve a romper, no puede con el punto de pivote. Plaf, pierde mínimos anteriores. Sigue el mercado bajista. ¿Vale? No os dejéis de verdad tontear por por gente que no sabe ni lo que dice, simplemente lo único que quiere es que le deis al, al, al like y todas estas cosas, por cierto, si os gusta darle like, <ríe> eh, en fin, eh, esto es un poco lo que, lo que hoy os, os quería comentar, um, me dice aquí que si podía ver en Spot, Dot y Atom, Javier Montenegro, eh, no te había contestado, no había visto el... El este si sí, vamos a ver DOT y vamos a ver Atom en un momento, no nos no, no cuesta nada verlo en un, en un flicky. Y ya le digo a Michael Zamora que tenéis por aquí el, os el, el link para, para ver eso. Entonces, bueno, vamos a ver aquí, que teníamos a Ren haciendo de las suyas. Ah, por cierto, por cierto, teníamos por aquí Ripple, ¿vale? Interesante, 4.20, hoy al alza, contra Bitcoin. decimos no pues hay que estar muy atento en cómo, cómo trabajan. ¿Vale? Rompe una vez, esto se le sacó un pellizco, eh, fue otra vez a, a la parte superior, ha bajado otra vez, empieza a rebotar, ha roto la línea de tendencia. ¿vale? Una vez que rompe la línea de tendencia, ¿qué podemos ver? Pues aquí podemos encender la luces de Navidad, eh, eh, abrimos el All-in-One, que si alguien lo quiere, lo tiene en la página web. Eh, y vemos cómo el All-in-One bueno, aquí nos dio el cruce a la baja, se nos vino abajo, aquí nos dio el cruce al alza y está empezando a ir arriba. Tenemos margen de sobra para seguir subiendo en RSI, evidentemente no creo que lo voy a hacer de golpe. Eh, de momento ha cruzado, fijaros cómo se quedó al ladito de la media de 50, la ha pasado en el día de hoy. Ahora lo ideal es que aquí haga una pequeña banderita antes de intentar atacar este siguiente punto de pivote en la zona de 1846 satosis o... 1.866 junto con la resistencia dinámica que tendrá cuando la media de 100 caiga ¿vale? entonces, pero bueno, vemos cómo lo linguan, pues nos da las cruces verdes, que es lo que buscamos, siguiente cruce que buscamos, ¿vale? va a ser la línea naranja con la línea morada, si ese cruce también se cumple, que pienso que sí, bingo ahora ¿puede hacer pullback? por supuesto, que si sí, además vemos aquí que hizo un suelo, subió, doble suelo, rompió ahora, lo ideal es que hiciera también pullback sí, si lo hacen banderita y tira al alza, también pero que muchas veces, no no, no, no, es, no es religión, no es algo que se tenga que cumplir, porque sí, esto es así y es, son matemáticas justas y exactas ¿qué va? esto es una ciencia totalmente inexacta ¿Vale? entonces, una veces se hace pullback otra veces no lo hace, otra vez se hace banderita y tira arriba, otra vez se hace banderita viene una noticia y le dan por saco y no va para abajo, ¿qué pasa? hay que sumar a Ripple, porque además de... Subir sube en el mercado porque se está anunciando de que posiblemente uh, uh, se acabe ya la historia que tiene con la SEC de una vez por todas, ¿vale? Y a partir de ahí, mm, mm. ahora bien, mañana hablaremos de otro fantasma que viene, nos viene un cisne negro que creo que puede ser interesante. Bueno, vamos a ver eh, más adelante, pa, pa, pa, pa, hemos dicho, que vamos a ver... Uh, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Javier, que nos pedía Dot y Atom, venga, eh, vamos a la A de Atom, <ríe> está bajando y un 4%, retrocediendo, eh, está en una zona, a ver, venga, dame dame chicha y dame limona. está en una zona que puede ser un soporte, ¿vale? Y fijaros además cómo es una, la línea verde que tengo aquí puesta en la zona de 3996, 40, ¿vale? Se ha rebotado una vez, se ha rebotado dos veces. Aquí fue soporte, aquí fue soporte, aquí fue soporte también. Entonces, bueno, está dentro de, dentro de esa línea. Uh, a ver si, me, si me quieren salir los... Es que me estaba metiendo lento, no sé por qué. Bueno, pues sí sé por qué, porque tengo 20.000 cosas aquí abiertas a la vez. Y esto es un auténtico, <risa> un auténtico desastre. Entonces, eh... Vamos a echarle esta línea aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí fue resistencia, aquí fue resistencia, aquí fue resistencia. Aquí se apoyó, aunque tiene mechas por debajo. Cuando la perdió, se apoyó otra vez al pasarla y ahora está en esa zona. ¿Puede ser, una so ¿Puede ser una zona de soporte? Sí, ya vemos también que también lo fue en RSI. Ahora bien, ¿qué pasa? Que si empieza a tontear como hizo aquí con el RSI, en vez de rebotar como hizo aquí. ¿Vale? Que aquí, veis, tocó y rebotó. Pim, pam, se fue arriba. O sea, no perdió esos mínimos y, y fue al alza. Eh, si hace como hizo en esta zona que es de lo que va a depender pues ¿qué necesitamos? pues hacer este arquito que hizo este arquito, un suelo, otro suelo y nos vamos para arriba pues entonces sí se nos vendría a esta zona que tenemos aquí marcada anterior ¿vale? que es una zona que ha sido un soporte que ha sido un soporte que ha sido un soporte y del cual hemos rebotado que está esa zona por casualidad ahí lo dudo bastante porque yo no suelo poner cosas por casualidad y veis que aquí fue una resistencia aquí fue soporte aquí fue soporte aquí fue soporte, aquí fue soporte o sea aquí es una zona importantísima para mí Tal cual está y como está, cualquier caída a esta zona ¿vale? es compra en Atom. Eh, ¿Hasta dónde? Hay amigos. Pues podríamos medir, por ejemplo, pero hasta que no veamos el retroceso completo no lo podemos ver. ¿vale? Cuando tengamos el punto en el que pare... Me, me lo recordáis y volvemos a ver cuáles son los que podrían ser objetivos. A día de hoy, por ejemplo, si cayese justo al borde, ¿vale? Vamos, digamos, vamos a hacer una compra en el borde, otra en el centro y otra abajo. Pues vamos a suponer que hacemos solamente la compra del borde porque ha llegado hasta el borde. Pues bueno, el objetivo estaría pasando este máximo relativo anterior con esta zona que tiene aquí. ¿Vale? Además que fijaros cómo si estiramos esto, vamos a estirarlo. Nos coincide esa zona de antiguo soporte, que ahora es una resistencia, vamos a cambiarlo, vamos a venirnos aquí, y le vamos a decir que en vez de zona de soporte, es una zona de resistencia, ya que nos lo cambie de color y nos lo deje eh, todo más bonito, si lo quiere hacer, claro, porque no tiene pinta de querer hacerlo, no sé por qué, me está yendo esto, a ver, ahora sí, ya está, vale, eh, entonces, bueno, nos coincide STP1 este con esa zona aproximadamente, vale, estamos hablando de la zona de 17.500, más o menos, vale, eh, esto en cuanto a uh, Atom, Cosmos. Eh, ¿Qué más teníamos por aquí? Pues habría que ver dot. ¿Dónde estás, dot? ¿Dónde estás? Por aquí, por aquí, por aquí. Dot BNB, dot Euro, dot USDT. Está bajando hoy un 3,20%. Uh, pa parece que en principio esto puede ser una zona de soporte, porque aquí fue soporte, aquí fue resistencia, de aquí, podría soportarse vamos a ver si me carga todo porque me extraña que yo no tenga aquí en DOT más bueno, no, porque no me está cargando a ver si quiere cargar lo fuimos a máximos aquí, luego fijaros cómo sube el precio y tenemos una divergencia súper clara en RSI negativa, evidentemente y ya se ha ido para abajo aparte, <ríe> claro, toda la que está toda la que está cayendo no me, no me quiere cargar bueno, en principio, eh, creo que está muy parecido a, a, a Atom, si lo veis es, es bastante similar, es decir, está RSI en la zona de 40, eh, en cualquier momento podría rebotar, aunque este lo tiene un poquito más abajo, en la zona de rebote en 37,5, ¿vale? RSI 37,5 suele ser una zona de rebote más, más patente dentro de lo que es, dentro de lo que es DOT, eh, ha intentado pasar, fijaros que es un punto de pivote súper importante históricamente, aquí, aquí fue su primera resistencia histórica del mundo mundial, una zona de soporte después de romperla, zona de soporte total, ya cuando lo perdió lo retesteó, se vino abajo y ahora está retesteándolo. Lo normal y lo lógico ¿vale? es que en esta zona o bien haga un doble suelo y se vaya arriba o bien máximos y mínimos ascendentes. Para ello, ¿qué necesitamos ahora? Ver si pierde o no pierde la zona justo en la que está. Veis que esa zona aquí fue un pequeño máximo que hizo histórico anterior, aquí también fue resistencia, fue soporte, fue resistencia, después hizo un pequeño pullback en esa zona. Si lo ampliamos, lo vemos mejor. Veis, Después de pasarla, hizo pullback y se fue arriba. Y al final, bueno, pues está probando la otra vez. Está exactamente igual que Atom, muy muy parecido, para mí, cualquier caída a la zona por debajo de 5 hasta 470 o 4,5. y medio entre 4,5 entre cuatro y medio y 5 sería una zona de, de compra para para DOT. Eh, a lo mejor no en el muy corto plazo pero sí en el corto en el corto plazo y medio plazo Sí, en el muy corto plazo pues puede ser incluso que, que pierda este mínimo vale entonces tenemos las dos opciones o se viene a buscar un mínimo ascendente para hacer otro máximo ascendente o nos hace un doble suelo Vale, y se va para arriba, también se puede ir a la mierda hay mucho más abajo, pues claro pero de momento tiene bastante desgaste y muy de golpe el RSI, en fin eh, poco más que añadir eh, vamos a terminar con Bitcoin como siempre viendo un poquito qué es lo que está haciendo en una hora si nos dan algún algún margen de respuesta de momento, bueno, en esta hora intentáis irse más abajo a perder este mínimo ha respondido bien Vamos a ver si responde con velas verdes, igual que aquí ha intentado ha o intentado, no, ha hecho un máximo ascendente y aquí también ha hecho un mínimo tanto en mechas como en cuerpos ascendente, por muy poquito, pero lo ha hecho. A ver si aquí hace un mínimo y un máximo un poquito más arriba del anterior paciencia, mucha paciencia, está el mercado muy inestable, hay muchas noticias extrañas, raras y que vienen por todos lados que nos dan bofetadas y pues como podemos ver el SP500 no está tampoco para tirar muchos cohetes, del cual dependemos y depende el, el estado de ánimo general del mercado así que chicos y chicas, como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe, chao chao